Hola. Hola, os enseñaremos a girar un vaso. Bueno, aquí tenemos tres por si acaso. Primero cogemos un vaso y haremos lo que hacen con los globos, que los giran al revés, ¿sabes? ¿Sabéis? Vale. Y después, me parece que el uno de agua. Uh -huh. Sí, para cuando esté acabado ya. A ver. Este es mi ayudante. Y yo voy girando el vaso al Hay que ir con cuidado porque si no, no se ve bien. Y ahora lo pasaremos rápido. Aquí el dolor, va empezando a coger forma la cosa. Mira mira. Tenemos medio vaso. Hay que ser positivos. Opa. cafeta ya está, bueno, más o menos. que falta un poco ponerlo más bien, pero más o menos ya tenemos un vaso revés, que no es lo mismo que el reverso del vaso. Bueno, ahora para hacer la prueba, lo que tenemos que hacer es poner agua para ver si se ha reventado. No cae el agua. Prueba superada. Ahora lo volveremos a girar para ponerlo bien, aunque quedará arrojado como ahora, pero haremos la prueba para, para ver si ha resistido a la segunda transformación. Opa, opa. Ya, ya tenemos el vaso de vuelta. Ahora sí, se vuelve a hacer la prueba. Bueno, esta no sé dónde, pero... Parece que no está reventado tampoco, ¿no? ¿no? Pues ya está. Ahora si queréis saber cómo. Dar la vuelta a un vaso sin que se le caiga el agua esperar después de la publicidad, ¿Qué publicidad? bueno en el vídeo siguiente.